Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, han pasado estos días maravillosos, la celebración de nuestro jubileo diocesano, el acto cultural día miércoles, ayer jueves, la celebración en la catedral, con todas estas bendiciones, el arte, la visita de los amigos, todos los que pudimos vivir la conclusión de, no, de nuestro año jubilar. Comienza, pues miren queridos hermanos, darle gracias a Dios no puede significar cruzarnos de brazos. Dice un himno que meditamos en la liturgia a las horas, a fuerza de gratitud la tierra se vuelve estéril. Ahora viene el seguir sembrando, el seguir trabajando en el reino. Hemos estado estos días en la alegría, en la fiesta, por los 50 años, pero la tarea apenas comienza, decía San Juan Pablo II. Así que, mis queridos hermanos, este día, este día viernes, en la presencia de Dios, con gratitud a nuestro Señor, sea la oportunidad para bendecir, para glorificar a Dios. Señor, en tus manos nos ponemos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Bueno, y vamos a meditar el, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes digo, amigos, míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir que, a quién tienen que tenerle miedo. Teman al que puede matar y después echarlos al infierno. A ese tienen que temerle, se lo digo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos. Pues ni uno solo se olvida Dios, hasta los pelos de su cabeza los tienen contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, dos cositas. Primero, el Señor Jesús nos invita a ser transparentes. ¿Qué queremos esconder si todo Dios lo sabe? Puede que yo me esconda del, de la familia, del jefe, del superior. Puede que me esconda y hasta logre tramar, hasta logre pronto hacerles creer que soy la súper buena persona. Pero Dios lo sabe todo. Dios lo sabe, eso es lo primero mis queridos hermanos de esta palabra hoy a orar con rectitud, con transparencia y lo segundo, a no tener miedo si estamos orando con rectitud con transparencia, ¿cuál es el miedo? el Señor está de nuestro lado está con nosotros, Él es el que nos sostiene y todo es pura pura gracia de Dios alabados el Señor Dios los bendiga, los guarde y los proteja un abrazo para todos mis queridos hermanos feliz día